Decidimos seis intendentes de la Región Oeste, San Martín, 3 de Febrero, Morón, Urlingam, y San Miguel, trabajar en conjunto en controles, en los retenes de control en los límites. Sumar fuerzas policiales de seguridad de nuestras respectivas áreas de seguridad para, para hacer el control fundamentalmente del cumplimiento de la cuarentena. Los estados municipales, los gobiernos municipales, el gobierno provincial y el gobierno nacional estamos haciendo un esfuerzo importante en abordaje sanitario, ...alimentario, de contención, pero, pero hay que cumplir la cuarentena... ...nos tienen que, que ayudar las vecinas y los vecinos de, de no circular... De, ...de no andar por la calle y, y en definitiva vamos a ser muy inflexibles en esto... ...y por eso aunamos criterios, juntamos fuerzas y estamos en, cada, en los límites... ...en este caso estamos en, en San Pedro del lado de Morón... ...Franklin del lado de, de Villa T6 de Burlingame, bajo la autopista al oeste... Eh, acompañando, un control que está, que está funcionando bien. Lamentablemente las fuerzas desplegadas en el territorio han tenido que llevar adelante distintos operativos, son más de 120 personas las procesadas. Pero así como lo señalaba Juan, el propósito de estos operativos es fomentar la, la prevención, el control que solo circule aquella persona, aquel vehículo que se encuentra dentro del régimen de la excepcionalidad. Hemos decidido confluir seis distritos, entendemos que no es momento para las medidas aisladas, improvisadas, hay que trabajar de manera mancomunada, siguiendo las instrucciones que emanan permanentemente del máximo órgano de disposiciones en materia sanitaria de seguridad social, que es el este este comité de emergencia que conduce el Presidente de la Nación, que integra la provincia y que integramos también los 24 municipios de la región metropolitana. Y esto que estamos haciendo hoy lo venimos haciendo hace varios días y lo vamos a hacer hasta el momento que haga falta.